muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Esperemos que se encuentren muy bien. Les saluda Shanira Blanco. Bienvenidos a los Sorteos Familia de Lotería Electrónica. Para hoy lunes 31 de octubre. Esperamos que usted tenga canasta en mano para recoger la suerte en el día de hoy. En los sorteos de Wild Ball. Pega 2, pega 3 y pega 4. Los sorteos de hoy son certificados por nuestro auditor. Lester Quiñones de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Faro Company y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el Estudio Familiar. Bueno, usted no puede olvidar jugar Powerball en el día de hoy porque esta noche sí que sí, mil millones de dólares, señores. No cabe en la pantalla la cifra, mil millones de dólares. Hay que jugar Powerball, mientras que Loto Cash, Maravilloso también, 590 mil dólares, no olvides pedirla, con la doble revancha que subió a 215 mil dólares, familia. Bueno, recuerda bajar nuestra aplicación de Lotería Electrónica, porque con ella puedes escanear tus boletos premiados, también puedes participar en sorteos y en promociones también, y no olvides jugar los cartones de los instantáneos de Lotería Electrónica, donde puedes ganar al momento, así que juega ya.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 Así como lo acabas de ver en este momento Ahora tienes una nueva oportunidad De ganar con Wild Ball Esto es un bolo adicional Que puedes utilizar a tu conveniencia Para convertir tu jugada En una jugada ganadora Importante que si el número que te faltaba Para ganar resulta El del Wild Ball Ya lo tienes y ganaste Ahora damos comienzo familia con el Wild Ball Muchísima suerte Y el número del Wild Ball Es es el número uno, señores, número uno. Pasamos al pegador de esta tarde. Mucha suerte, adelante. Primer número del 2. es el número uno. Uno, siguiente número. Es el número 8. Es el número ocho. Número ganador del pegador en la tarde de hoy es el 1 8 18. Pasamos al Pega 3, mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. ¡Adelante! Primer número del Pega 3. Número 6. 6 siguiente número. Número 5. 5. último número. Es el número 6, señores, número 6. Número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy. Es el 6, 5, 6. 656. Pasamos al Pega 4, mucha suerte en el Pega 4 Adelante Primer número del Pega 4 Número 1 1, siguiente número Número 5 5, siguiente número del Pega 4 Esta tarde familia Es el 3 3, último número Es el número 4 Es el número 4 señores Número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 1, 5, 3, 4, 15, 34. Tiene muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los soltos de la tarde de hoy. Para más información. Entra a nuestra página oficial de internet, loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos esta noche a las 9 p.m. con otro sorteo de Wild Ball. Pega 2, pega 3, pega 4, loto cash y doble revancha. Excelente tarde y mucha salud. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Disciplina, pasión, energía En directo La acción de los nuestros Desde la ciudad de Santiago de Chile En el campeonato Panamericano de tenis de mesa 2022 Del 31 de octubre al 6 de noviembre Solo por WIPR Nuestro Estás disfrutando de nuestra programación Por WIPR TV San Juan WIPM TV Mayagüez Y WSTETV San Juan 11 Mayagüez el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa llega a ustedes gracias al auspicio de Toyota y Universal Group. Buenas tardes y bienvenido a esta transmisión especial del Panamá.